Bueno, pues este era el Washington's March. No confundir con la eh, Washington Post March, que es distinta, ¿vale? Este es Washington's March, del libro eh, Fiddle Tunes for Banjo, del señor Don Antonio Trishka. Señor Don Antonio, aquí lo queremos mucho en, en Andalucía, más de lo que él se piensa. Porque hay mucha, muchos fans. Bueno, y... Y ¿Qué tiene este, este tema? Este tema no es muy difícil Yo lo he tocado a 180 Lo estoy intentando llegar, intentar llegar a tocar a 200 Creo que por ahí es más o menos por donde se tendría que, que tirar Y lo que tiene de especial es que es mucho single string Y, mucho, y un poquito de melódico Pero sobre todo mucho single string ¿vale? La mayor parte, salvo las frasecitas del final Casi todo es single string Bueno, y nada, lo que voy a hacer es como siempre Desmenuzarlo Uh, esto tiene dos partes parte a parte b eh, la parte a tiene eh, una pequeñita complicación en un, en un punto realmente tampoco gran cosa y la parte b eh, es más fácil pero hay un, un compás es solamente un compás que es complicadillo vale bueno pues vamos a, a desmenuzarlo bien eh, es todo single string es decir que voy a estar casi todo el rato Índice, ¿vale? Y empieza así: 0, 2, 4, 0, 2. Aquí hay que dar un pellizco en la, en la cuerda primera y la segunda. Y ahora traste 1, traste 1 en la segunda, traste 2 en la tercera, tercera al aire, un pellizco de nuevo la primera y la segunda. Perdón. Estos serían los dos primeros compases. 0, 2, 4, 0, 2, pellizco, 1, 2, 0, pellizco, 1, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 0. Lo, lo puedo decir así del corrido porque lo estoy leyendo, si no, ni, ni de coña. ¿vale? ¿Vale? Esta figurilla de 0, 2, 4, al principio la vuelvo a repetir. Aire, 2, 0, 4, 0, Dos, pellizco y ahora viene una cosa que es complicadilla que hacer. No es que sea complicada, sino que hay que, hay que pillar al aire, porque va, va, si vamos a velocidad es, no es fácil. Entonces repito, estos serían los cuatro primeros compases. Así. Y. Y repito lo mismo. Otra vez. Y meto aquí el, el dedo medio en la primera cuerda. Por cierto, le estoy, estoy dando vuelta Aquí... O está muy afinadillo, pero bueno. Eh, le estoy dando sin querer aquí, esta cuerda está afinada en, en La. ¿Vale? La he subido, aquí no tengo los spikes, con lo cual la tengo que subir La he subido De manera que suene igual, um, relativamente, a la, a la cuerda primera pisada en el séptimo traste ¿Vale? Repito Dos primeros compases Dos compases siguientes que son muy parecidos a la primera parte Y luego tiene la variación Que hace... cuatro primeros compases, los cuatro primeros, no, los cuatro primeros compases, son... ¿Vale? Ahora vuelve a repetir, los dos primeros compases son exactamente iguales. Y ahora, la primera parte del tercer compás, la primera parte, digamos, es casi igual, hace... Ahora aquí nos mmm, descansamos un. Ya lo, ya lo sé contar. Esto es un, en, Lo que no sé es cómo se traduce. Es un eighth. Eighth, que no sé si es el, el corchea. No lo sé. Pero vamos, 0, 2, 4, 0, una pausita. Que, que equivale a un. a un. Si lo dividimos el compás en 8 es un, un octavo de estos. Y ahora hago. Aquí pone que no se haga slide, ¿vale? Tengo que pulsar las 7-0, ¿vale? 7 en el segundo traste, perdón, la cuerda 2 en el séptimo traste y la prima al aire. Y claro, como estoy aquí arriba, es mucho más fácil hacer un slide. Y no queda mal, ¿vale? Con lo cual yo hago un slide, hago slide desde el 5. Y ahora, y esto ya es melódico. Torcito de escala de re melódica. Melódica en estilo, no que sea la escala melódica, ¿vale? Es estilo melódico. Entonces, en esta, este segundo parte de la parte A, el traste, perdón, traste, compases del 4 al 8. Perdón. chulo es eso eso que queda ahí resonando la cuerda cuarta está resonando casi todo el rato y es pues a mí prácticamente lo que más me gusta del tema repito los ocho primeros compases que llevarán a la parte A Este sería la parte A completa. Y ahora la parte B. En eh, la parte B voy a cortar y, y enlazamos. En la parte B no hay... O sea, de la parte A a la parte B no hay ningún tipo de pausa ni nada, sino boom, directo, ¿vale? Que es parte también de la gracia del tema. Y lo que va a hacer es repequetear la, la, sobre la cuerda primera. En la tabulatura pone que hagamos pul pulgar, índice, índice la... Y ahora pulgar medio, ¿vale? O sea, combinando el índice con el medio. Ah, como lo estoy haciendo ahora mismo, que lo estoy haciendo bien. No lo estoy haciendo, estoy haciendo siempre con el medio. Primero sería el medio, el índice y luego el medio. Yo lo voy haciendo un poco a, a, mi, a mi bola. ¿Qué es lo que tiene de malo hacerlo a tu bola? Pues que llega un momento que, que si necesitas velocidad, el hecho de hacerlo a tu bola, a veces tienes que poner dos... Te falta la alternancia y no, y no puedes ir tan rápido, ¿vale? Te equivocas. Entonces es mejor seguir la tabulatura. Así sí. No, así no, ¿vale? Bueno, siguiendo la, tab tab la tabulatura sería... Yo no lo hago así, yo hago o... según me va pillando. <ríe> y ahora hace 2, 0, 2, 0, 2, 5, 0, 0. Esto está chulo también. Esto que haga. Acá... tengo que dejar el dedo pulsado. Repito. Repito. Y ahora viene la complicación porque tengo que hacer... aparentemente no es difícil pero ahí hay una combinación de dedos que es lo que más me ha costado del tema, que es esto. lo que pone la tabulatura la tabulatura la tabulatura es que tengo que hacer y, y, y pulsar o sea decir pulgar e índice a mí esto me resulta muy difícil vale entonces eh, lo busco un poco a mi manera y lo que hago es y vuelvo a pulsar con el índice no sé realmente cómo lo hago si lo hago sin pensar hago índice, ah, índice, índice, perdón, pulgar, índice, índice, pulgar. Así es como lo hago yo. Y así es como lo tendría que hacer. En fin, el caso es que eh, cada uno se, se tiene que buscar la, las habichuelas, pero teniendo en cuenta que, que si sigues lo que hace la tabulatura y lo aprendes bien y no vas a tu aire, vas a conseguir realmente... Mmm, hacerlo muy bien a velocidad si lo haces lento casi da igual pero si lo quieres hacer a 200 210 ahí empiezan las dificultades entonces repito la primera parte de la parte b ¿Qué hace ahora meto este dedito aquí en la tercera tercera la segunda cuerda y al aire esta figurilla de cuarta primera al aire que la, la repite todo el rato. Repito. ¿Vale? Vuelvo a hacer la primera parte, es decir, los dos primeros compases de la parte A exactamente o prácticamente igual. Haría. Aquí hace una pausa de, un, de una octava, una octava no, de un octavo del compás, que no sé si es corchea o semicorchea, no sé lo que es. Y ahora hace pellizco, pellizco, y otra, otra frasecita melódica, otra vez la escala de re. De manera que todo junto es... ¿Vale? Bueno, y este es el temita. Lo voy a intentar tocar entero lento con el rapito. Lo tendría que haber puesto más lento, pero para, para que hagáis una idea. Y, párate, hijo de la gran... Y ya sabéis, a comprarse el libro, le dais un poquito de vidilla al Tony Trista, que es un tío muy grande, muy grande, muy grande, ¿vale? De, de tamaño y, de, y en todos los sentidos. Y le, le alegáis la vida a él y, y os servirá este vídeo para algo. Si no, sin la tabulatura, quizás no le saquéis partido. Venga, con Dios.